Levanta usted su mano derecha al cielo y repita conmigo: la sangre de Cristo, la sangre de Cristo perdona, mis pecados. perdona mis pecados. Amén. Miren, dice la palabra de Dios en Mateo 26, 28: lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, porque muchos, porque por muchos será derramada para la remisión de los pecados. Hace rato yo te decía que cuando tú invocas la sangre de Cristo Dios Padre en vez de verte a ti ve a su Hijo Y al mismo tiempo la sangre de Jesucristo te lava, te limpia y te purifica de nuestros pecados Amén En una ocasión un predicador muy famoso allá por el año 1500 Estaba predicando de la sangre de Jesús y se le apareció el chanclas, el Satanás el maligno él estaba escribiendo una predicación sobre la sangre de Jesús y en la pared en forma de una sombra se le apareció el diablo y le empezó a decir que por qué escribía eso si era el más pecador de todos si él había hecho esto aquello lo otro y aquello y en ese momento el predicador se le quedó viendo al demonio que estaba en la pared y en ese momento le dijo si sí es cierto Efectivamente yo soy culpable de todos esos pecados Pero de todos esos pecados Cristo ya me lavó con su sangre Y en ese momento el vino que estaba tomando en el vaso lo arrojó a la pared Y en ese momento al arrojarlo a la pared el demonio salió huyendo ¿Por qué? Porque cuando tú invocas la sangre de Cristo el Señor te cubre de tus pecados de tus miserias entonces el demonio ya no te puede acusar amén miren hay un tip que yo les quiero enseñar hay veces en las cuales nos toca estar en oraciones fuertes y a veces tal vez no nos hemos preparado en confesión este es un tip poderoso a veces cuando no te has preparado en confesión y ni modos ya le tienes que entrar lo que tienes que hacer es ponerte de rodillas e invocar la sangre de Jesús tú le vas a decir al Señor Señor perdóname de mi pecado este este y este cúbreme lávame límpiame con tu sangre preciosa y séllame de tal manera que el enemigo no pueda ver mis miserias y tampoco me pueda lastimar entonces el Señor te extiende su gracia y aunque todavía no te has ido a confesar en ese momento la sangre de Cristo te cubre y te protege ya después te vas a confesar pero esta es una oración de protección poderosísima porque luego hay gente que se mete a oraciones de sanación y liberación pero no ha hecho su oración de sello con la sangre de Cristo entonces cuando te metes a ese tipo de oraciones y no te sellaste, sellaste el diablo te ve los huecos y cuando te ve los huecos te alcanza a pegar cuando te ve los huecos te alcanza a golpear pero si tú te sellaste el enemigo no tiene por dónde. es la parte de me está fregando me está, me, me está ganando, me está ganando la batalla Pero no tengo por dónde regresarle el fregadazo Si sí, eres pecador, si sí, no tienes una vida tan santa Si sí, has cometido errores, sí pero estás cubierto Por la sangre de Cristo amén Mira la palabra de Dios dice que la sangre de Cristo Clama en el cielo y clama más fuerte que la sangre de Abel Esto significa que delante del trono de Dios cuando nosotros pecamos el demonio viene y nos acusa empieza a decir él hizo esto te falló te había dicho te había dicho y te había prometido que te iba a servir te había dicho y te había prometido que te iba a seguir te había prometido que él te iba a entregar su vida y que te iba a dedicar más de su tiempo pero mira falló pecó te dio te dio la espalda te negó y le ha valido en ese momento el diablo te empieza a acusar. Pero cuando tú le has entregado tu vida a Jesús, en ese momento la sangre de Cristo te cubre. Y aunque el demonio te acusa, el Señor Jesús dice, sí papá, él hizo esto, me negó, falló, pecó, se equivocó, fue débil. Pero yo derramé mi sangre por él. Amén. Y en ese momento el diablo ya no tiene armas con que acusarte. Por eso su palabra dice, quien me niegue delante de los hombres... Yo lo negaré delante de mí. Por eso nunca te conviene negar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él es tu intercesor delante de Dios Padre. Cuando tú pecas, Él dice sí, pero yo derramé mi sangre por Él. Amén. Le damos un aplauso al Señor.